¡Pini! ¡Gordo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, mi gordo! ¡Yo! Yo le pregunto a la gente qué piensa de los corralones y, y qué ha sido para, para ellos los corralones ¿no? y qué recuerda qué echa de menos o qué le gustaría ver. A veces queda un poco apagada la idea, ¿no? la respuesta de que eso lo, lo quieren recordar como para la fiesta. ¿no? Pero es un momento mágico ser. Nacen y resurgen porque hay arte de por medio. Porque la gente se embalantona, ¿no? Se, no sé, como que pierde el miedo, se siente libre, a gusto, acepta que se puede equivocar. Y saca lo mejor de sí. Pues ese destello de, de energía creativa es lo que me transmitía desde primera hora este espacio. Y yo creo que... Que por eso me enamoré de aquí. Ven, ven, Pini, ven. Sí. Estoy. Pues llegué hace casi nueve años. Tenía 19 años y fue el rincón de África que estaba aquí en ese momento y fue pura magia por la noche. En aquellos momentos eran locales y talleres por el día y por la noche se transformaba un poco. ¿no? En la carrera no te van a dar un título o un número y a ser más artista, menos artista. Pero llegar aquí era como salir de esa burbuja ¿no? y llevarlo a la práctica. Y que el de al lado te diga, niña, armo un retrato. Niña, ¿tú podrías hacerme un morded Oye, ¿tú sabes de alguien? Y eso te hacía ver que la burbuja universitaria tampoco tampoco ha de respetarse, ¿no? que no es necesaria y que al contrario, ¿no? que es necesaria que esté en el contacto real de la vida y con la gente de verdad que, que te va a dar el movimiento y el impulso para poderte mover con lo que haces y la oportunidad un sitio lleno de oportunidades <tose> Es interesante que aunque exista esto, ¿no? Todo, toda esta circunstancia social y, y mundial y, y sanitaria, ¿eh? la gente sigue esperando y queriendo participar en este espacio. Gente de la facultad, artistas, gente que pasa por el barrio, incluso los pocos turistas que quedan siguen entrando como, como deseosos de ver ese, esa esencia que aquí se, se mantiene. Y, por eso también es tan importante qué calidades a, al espacio se le da, ¿no? qué tipo de rehabilitación o qué tipo de, de cuidado se le va a dar, porque es bastante importante que se le respete una identidad. Es súper importante para mí, ¿no? para mis ojos, que, que se entienda que aquí hay una, una identidad súper potente.